bien, estamos de regreso para continuar en este su programa. Así Somos a través del canal virtual La Voz del Sur. Aquí en la cancha de la parroquia de San José, participando también un ratito de lo que están haciendo, el entrenamiento de estos chicos que están caminando en, este, en esta parte del, del deporte. Sabemos que el deporte es vida, el deporte es salud. Y aquí nos encontramos con eh, nuestro amigo eh, José Cumbicus, él es el eh, entrenador de esta importante escuelita de fútbol Full Soccer Catamayo Aquí en nuestra ciudad, lo hemos visto En bastante movimiento Un poquito agitado, acaba de llegar aquí Al, al set, pero queremos saber De, de su trabajo, ¿no? de lo que usted está haciendo Por estos chicos que, que son eh, El futuro quizá del deporte Aquí en Catamayo, del fútbol mismo José, bienvenido a nuestro programa Buenas tardes, gracias por la entrevista Bueno, primeramente Agradecerle a, a Luis y a la directiva De de la escuelita de Full Soccer Catamayo, que me ha dado a conocer el proyecto, porque prácticamente es un proyecto bien vistoso, bien bonito para la juventud, para la niñez, y nos vamos a encaminar en este proceso, creo que a mí se participe me gustó el proyecto, sobre todo la, el tiempo que él ha estado dedicando a esta juventud, y prácticamente hemos visto que se está sumando, se está sumando la niñez, la juventud, entonces esperamos que siga sumando, el trabajo es en sí eh, poder nosotros promover jugadores a diferentes lugares, el talento lo existe, como, como lo digo son ocho años que yo he estado acá en el Cantón Catamayo en esos ocho años eh, se ha visto talento, he sido partícipe de campeonatos acá donde se ve y por eso me he encaminado a esto y a hoy en día me puse a manos de de toda la escuela de fútbol, para poder llevar de la mejor manera este proceso trabajando con los chicos. Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia o las estrategias que usted utiliza para irles animando a ellos? Porque quizá unos llegan con curiosidad, los nuevos, no saben cómo es esto, cómo manejarse. Eh, tal, también es un poco eh, difícil quizá manejar a los niños, ¿no? Bueno, sobre todo la motivación. Motivación y sobre todo contando las experiencias que uno ten tuvo en el fútbol de sus inicios. Sobre todo que no es fácil. Tienen que meterse en la cabeza que, que no es fácil, es ¿eh? tal vez como, como usted dice llegan por curiosidad, pero terminan gustando porque prácticamente es algo llamativo, es algo que a todos nos gusta. Entonces prácticamente aquí se van a librar de muchas cosas y van a despertar algo que a ellos les gusta como es el fútbol. Prácticamente los muchachos el primer día que yo vine me presentaron, eh, estuve, estuve inmerso en contando todas las experiencias eh, los amigos que he tenido gracias al fútbol grandes futbolistas también que están en diferentes equipos y sobre eso les llena también mucho, mucha alegría y ellos por eso también siguen y están de acuerdo en este proceso Se les dio a conocer que es un proceso no es algo eh, a corto plazo sino es un proceso que va a durar mucho tiempo claro sí. fue un papel importante también aquí el apoyo de los padres familia. claro, sobre todo ese es un apoyo primordial y así mismo el primer día tuvimos la presencia de padres de familia donde nos supieron manifestar todo el apoyo y esperamos que los demás que aún no, no vienen eh, nos apoyen también, como Luis ha hecho conocer, dice que es un grupo muy unido, prácticamente es por el motivo de las pensiones que prácticamente sale como gratis, no es nada ni para lucro, no para nada, sino es más o menos para mantener mismo a los muchachos, mantener a los entrenadores prácticamente, que si se suman más muchachos eh, a devenir otro entrenador y también es eso lo que se cuesta, no es algo que se está cobrando bastante a los muchachos, sino algo para que puedan accesible, acá sean accesibles a esta escuela de fútbol. Usted tiene una trayectoria, eh, su experiencia eh, permitirá también para que este grupo de chicos a lo mejor en el tiempo más corto posible puedan salir, enfrentarse, participar en, alguna, en algún bueno, concurso, en una participación importante que usted esté planeando con este... Equipo. Claro, eso, todo eso estamos ya en conversaciones con la directiva, lo, lo importante es es preparar a los muchachos lo más pronto y participar en los campeonatos, que se, sean aquí local o sea provincial, sobre todo estamos pensando en salir a la provincia de Loja, en los torneos que hay ahí muy, muy seguidos, sobre todo son bien competitivos para que los muchachos vayan sintiendo el roce que es un poco más fuerte, sobre todo porque son muchachos que recién están empezando, entonces no tienen la misma experiencia de las otras escuelas de fútbol y vamos a ir poco a poco, vamos a ir comenzando haciendo partidos amistosos aquí en Catamayo y los muchachos vayan sintiendo el roce, iremos sacando poco a poco. Es gratificante también para el instructor cuando el chico va y hace un gol, ¿no? Mucho, porque se ve el trabajo que se hace día a día. Entonces, es muy, muy bonito, muy, muy hermoso sentir eso, lo que se trabaja, que los muchachos cumplan al momento que están participando en campeonatos, sean amistosos, pero ver que lo que se trabaja ellos lo vayan captando poco a poco. Bueno, eh, desde su parte personal... Usted recuerda también su niñez, eh, a lo mejor usted se relaciona con ellos, recuerda, no o ellos les traen una imagen de lo que usted también fue en esos tiempos. ¿Cómo fue? ¿También le gustó desde muy temprana edad el, el fútbol? Claro, mucho, muy, recuerdos muy, muy hermosos, sobre todo yo creo que empecé también, empezamos junto a mis hermanos, grandes amigos, empezamos creo que en algo conocido como Sisol, que era... Gratuito, los campeonatos sobre todo nos daban también la posibilidad no de entrenar sino de poder participar una vez al año, entonces creo que mis inicios fueron ahí, sobre todo después las escuelas de fútbol a esa, a esa edad como los tenemos aquí, igual sufriendo como les dije a ellos no es nada que venga, venga suave, es fuerte, es un proceso duro y estamos ahí junto con la dirigencia para poder eh, solventar todo eso que se viene. Bueno, si usted volviera a nacer, pues ¿volvería a tomar este camino de ser amante al deporte y llegar a ser instructor de, de fútbol? Creo que los que hemos escogido esto, si nos dan la posibilidad de volver a nacer, igual seguimos con este deporte. Creo que es algo que nos ata de, de por vida. Los que hemos, lo que hemos sentido lo que es el fútbol, lo que es el deporte, es, es algo que no, no, no podemos dejar fácilmente. Creo que moriremos con esa ganas de jugar moriremos con esas ganas de sentir la adrenalina que se siente en un campo de juego, entonces es algo que nosotros transmitimos, cuando ya lo hemos sentido sobre todo profesionalmente, transmitirle a nuestros alumnos lo bonito, lo hermoso que es dentro del campo de juego, sentir eh, los alientos, los gritos de afuera, no, no, tiene, no tiene palabras para contar, hay que vivirlo uno mismo para poder vi, vivir y contarlo a los demás. En este tiempo cuando hay muchas cosas negativas que están rodeando a, especialmente a la juventud, muchos vicios, el deporte, especialmente el fútbol, es una salida muy importante para cambiar la vida de estos jóvenes. Sí, creo que sobre todo el deporte en sí es algo que puede puede parar un poco toda cantidad de horitas de vicios que hay a tan pronta edad. Entonces yo prácticamente eso le, le decía al presidente, a Luis y la directiva, que es un proyecto muy bonito que ellos han escogido. Y que se nos venga, que se nos venga la niñez, la juventud, que se nos venga pegando a este proyecto que estamos estamos para cosas grandes, poco a poco no solo lo va a conocer la gente de aquí de Catamayo, sino encargarme yo mismo partícipe de cogerlo y hacerlo llegar a otros lados, así mismo ustedes con medio de comunicación, creo que si es que ya Luis les comunicó es un proyecto lindo y ustedes mismos se van a sentir motivados, es un bien que está haciendo por una comunidad, no solo de aquí del barrio, sino de todo el cantón. Entonces esto nos toca a nosotros eh, promoverlo para que lo conozca la gente y se venga el apoyo también porque se necesita apoyo, porque falta instrumentos, usted sabe que esto se necesita de todos, se está haciendo las gestiones y así mismo iremos tocando puerta a puerta para que vean y lo conozcan primeramente al proyecto y de ahí si sí vean el apoyo que nos puedan brindar. Muy bien, eh, José. Demos un mensaje entonces para la comunidad que nos está observando, que está conociendo recientemente quizá está este proyecto que usted bien lo afirma aquí en Catamayo, esta escuela de fútbol. Damos una invitación quizá también a las instituciones, a las autoridades también para que pongan sus ojos y el apoyo a esta escuela que bien lo necesita Claro, hacer la cordial invitación a la niñez, a la juventud a ser parte de este proyecto de Full Soccer Catamayo. Que vengan y se integren, que estamos para cosas grandes y sobre todo a las, a las entidades públicas, privadas que nos quieran apoyar, que sientan, que vamos a hacer conocer el proyecto siempre y cuando para que tengan una visión y para que ellos sientan el apoyo que también necesitan los, los jóvenes hoy en día, que no solo, que no solo es para que se desenvuelvan un rato, sino estos muchachos van a escoger a veces por profesión los que puedan llegar a formar parte de equipos de Serie A, Serie B, que es el proyecto que tenemos, sacar jugadores para que vayan a otros lados y que nos vengan, que nos colaboren, que sean partícipes de eso, no solo que den la colaboración, sino que estén día a día, día, a día el seguimiento de ellos, porque son varios los muchachos que están en esto. Muchísimas gracias. gracias. Vamos a... Eh, saludar también a uno de los eh, de los niños, de los chicos que están eh, dentro de este grupo ¿no? Que están empezando a patear la pelota, a, a también a conocer este, este mundo del fútbol eh, Tu nombre por favor Alexis Rodríguez Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en la escuelita? Bien, eh, cuando me dijeron que vino el nuevo profesor me sentí bien para aprender más Para aprender más eh, fútbol ¿Cuántos años tienes? 11 años. Ya ¿Y siempre te gustó esto de patear la pelota? Sí, me ha gustado siempre. Ya Y ahora eh, vas a seguir de largo, ¿no? ¿No te vas a cansar? Sí, no me voy a cansar hasta cumplir una, para cumplir lo que quiero ser. ¿Y hasta dónde quieres llegar? Hasta un profesional. Perfecto, ¿no? Y quizá viajar y estar en los grandes equipos, ¿no? Sí, viajar y conocer otros países. ¿Tienes algún eh, jugador así que te llame la atención? ¿A ¿Alguien que...? Que te guste, ¿no? Que quisiera ser como él. Sí, como Lionel Messi. Muy bien. ¿Y qué dicen eh, tus compañeros? ¿También sí. se sienten bien? ¿Están sí. a, a, alegres, no, contentos en la sí, escuela? alegres con, con el nuevo profesor. ¿Y tus papis te apoyan? Sí, me apoyan mucho. ¿Están contentos? Sí. Bueno, envíales un saludo cordial a, a los chicos a, que quieren a lo mejor venir a la escuela. Y te invítales, ¿no? Para que participen también, para que se integren. Estamos viendo aquí en la cámara, invítalos, diles que que vengan a ser parte que, también de la que vengan a ser parte de nuestra escuela Full Soccer. Muy bien, entonces aquí estamos con este jovencito que está empezando, ¿no? a caminar en este mundo del deporte y le deseamos también mucha suerte, ¿no? que te vaya muy bien y que crezcas muchísimo en este mundo del deporte y que te vaya muy bien en el fútbol. Muchas gracias entonces, Alex por habernos acompañado en este momento. Él es uno de los integrantes de la escuelita Full Soccer Catamayo. De esta forma, estimados amigos, queremos agradecerles por habernos acompañado en este nuevo programa en este año 2020. Les invitamos para que nos sigan de cerca a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook y también en el YouTube. Esto fue Así Somos con Nuevas Experiencias. Hasta pronto.